Estado, grandes turbulencias, crecientes crisis de seguridad alimentaria, inundaciones, sequía, temperaturas altas, COVID-19, inflación y una guerra brutal innecesaria, una guerra escogida por un hombre. Hablemos claramente, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU invadió a su vecino. Trató de borrar un Estado soberano del mapa. Rusia ha violado los bastiones de la Carta de la ONU. No es más importante que la clara prohibición contra países para que tomen territorios de sus vecinos por la fuerza. Una vez más, hoy mismo el presidente Putin ha formulado amenazas nucleares contra Europa sin importarle la responsabilidad de un régimen que tiene armas nucleares. Ahora, Rusia está, está convocando a más soldados para que se unan a la lucha. El Kremlin está organizando un referendos falsos para anexar parte de Ucrania en una significativa violación de la Carta ONU. Al ver estos actos indignantes por lo que son, Putin dice que tenía que actuar porque Rusia estaba siendo amenazada, pero nadie, nadie amenazó a Rusia, y nadie más que Rusia vio un conflicto. De hecho, advertimos que esto venía, y con muchos de ustedes trabajamos para tratar de evitarlo. Las palabras de Putin, el propósito de él, simplemente antes de invadir, y lo cito, Ucrania estaba, había sido creada por Rusia y nunca tenía la condición de estado. Ahora vemos que eso se torna en estaciones de trenes, hospitales, sitios claves de la historia ucraniana, y de la cultura, hay evidencias de las atrocidades rusas, fosas comunes que hemos descubierto en Isium, cuerpos de acuerdo con aquellos que han mostrado, que indican señales de tortura. Esta guerra tiene que ver con los planes de tratar de extinguir a Ucrania como estado, el derecho de Ucrania a existir como su pueblo. Donde quiera que usted, donde quiera que usted viva, donde quiera que usted, lo que usted crea, eso, eso debe hacer que su sangre se ponga fría. Por eso es que eh, más de 100 naciones en la Asamblea General se unieron e inequívocamente condenaron la agresión rusa. Estados Unidos ha enviado masivas cantidades de ayuda militar respaldo económico y militar, más de 25 mil millones de dólares hasta el día de hoy, con nuestros aliados y socios en todo el mundo también han puesto su parte. Hoy, más de 40 países representados aquí han dado millones de dinero en equipo para que Ucrania se defienda. Estados Unidos también está trabajando con nuestros aliados y socios para imponer sanciones a Rusia. Para, para que Rusia rinde cuentas por las atrocidades y los crímenes de guerra, porque las naciones que siguen esas ambiciones imperialistas sin consecuencias, que ponen en riesgo todo lo que esta institución representa, todo, toda la victoria en este campo de batalla pertenece a los soldados ucranianos, pero este año la guerra se ha probado también. No vacilamos. Escogimos la libertad, la soberanía. Escogimos los principios que son, forman parte de la Carta de la ONU. Estuvimos al lado de Ucrania. Como ustedes, Estados Unidos quiere que esta guerra termine en los términos justos, en los términos que, en los que estaríamos de acuerdo, pero no podemos tomar el territorio de una nación por fuerza. El único país que está en contra de eso es Rusia. Por lo tanto, cada uno de nosotros en este cuerpo, determinados a mantener los principios y creencias como miembros de la ONU, tenemos que ser claros, firmes e inquebrantables en nuestra determinación. Ucrania tiene el mismo derracho de cualquier nación soberana. Vamos a estar en solidaridad con Ucrania, vamos a acompañar contra la agresión rusa, punto. Aquí no hay un secreto en el contexto entre en la pelea entre la democracia y la autocracia. Estados Unidos, defensor sobre la visión de este mundo y que apoya los valores de la democracia. Estados Unidos está decidido a defender la democracia en la casa y en todo el mundo, porque creo que la democracia sigue siendo el mejor instrumento de la humanidad para lidiar con los desafíos de nuestro tiempo. Trabajando con los grupos del G7, las democracias pueden dar resultados para los ciudadanos, pero también para el resto del mundo. Al reunirnos hoy día, la base de la Carta de la ONU se basa en las órdenes para que aquellos que quieren eh, destruir esto por su, para su avance político. En esta Carta de la ONU no, no, no se firmó, no solo por democracias en el mundo, fue negociada entre ciudadanos, decenas de naciones con historias e ideologías muy distintas. Unidos en su compromiso para trabajar en pro de la paz. Como dijo, el, como dijo el presidente Truman en 1945, eso es prueba de que las naciones como los, los estados con sus diferencias pueden enfrentarse y luego pueden hallar terreno común entre el cual pueden trabajar. Ese terreno común fue Tan básico, hoy en día, que 193 Estados miembros apoyaron estos principios. Y apoyando esos principios, está de la Carta de la ONU, los hace a ustedes Estados responsables. Rechazo el uso de la violencia en la guerra para expandir fronteras, para para no enfrentarnos a la política de la cohesión, para defender a las pequeñas naciones, en contra de las naciones más grandes, para acoger los principios básicos como el derecho de navegación, el respeto de la ley nacional, el respeto de... no importa en lo que discrepemos, ese es un terreno común sobre el cual debemos trabajar. Y si ustedes están comprometidos con, un, con un, una fundación fuerte para todas las naciones, Estados Unidos quiere trabajar entonces con usted. También creo que ha llegado el tiempo de que este Consejo de Seguridad sea más inclusivo para que responda mejor a la necesidad de este mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo Estados Unidos, deben mantener la Carta de la ONU y abstenerse de utilizar. El poder debe, excepto en situaciones muy especiales, para garantizar que el Consejo siga siendo eficaz y creíble. También eso es por lo cual Estados Unidos apoya la presencia de miembros permanentes y no permanentes, incluyendo asientos permanentes para naciones en África, en América Latina y el Caribe. Estados Unidos está compromiso, está comprometido en cada región, para seguir nuevas formas constructivas para trabajar, para avanzar en los compromisos Compartidos, La declaración que firmamos en Los Ángeles para migración en la Cumbre de las Américas, unirnos en la reunión de los grupos, de las naciones árabes para, para cuando, cuando llevamos a cabo la cumbre africana en diciembre. Estados Unidos está en una diplomacia incesable para enfrentar los desafíos y para ayudar a en cosas como la crisis climática, como lo dijo el presidente, fortaleciendo la seguridad global, alimentando al mundo, alimentando al mundo, hicimos eso una prioridad y seguimos manteniendo esa promesa. Desde el día que asumí la presidencia, tuvimos una agenda climática importante, nos eh, volvimos al, al protocolo de París y logramos acuerdos importantes a la cumbre COP26. Y seguimos manteniendo la meta para bajar los gases contaminantes. Firmé, promulgué una legislación histórica que incluye el compromiso más importante de cambio climático que se haya hecho en nuestro país. 360 mil millones de dólares para combatir el cambio climático. Estamos hablando de nuevas inversiones para energías renovables como la energía solar, duplicando nuestros esfuerzos para vehículos eléctricos, respaldando eh, manufacturas limpias. Nuestro departamento de energía dice que esta nueva ley va a reducir, que las emisiones se van a reducir en, al, para el 2030, al mismo tiempo que estamos incrementando el crecimiento económico. Nuestra inversión también eh, está en el desarrollo de tecnologías limpias en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Esto es una medida innovadora y, y no tenemos mucho tiempo, la verdad. Todos sabemos dónde estamos viendo en esta crisis. Nadie lo duda por lo que hemos visto este año. Nos reunimos. Eh, Pakistán todavía sigue sumergida en agua. Necesita ayuda. Entre tanto, el cuerno de África enfrenta sequía. ¿A qué niño alimentar con esta hambruna pensando si van a sobrevivir? Este es el costo humano del cambio climático y está creciendo, no está disminuyendo. Así que, como anuncié el año pasado, cumplir con nuestra responsabilidad global. Mi gobierno está trabajando para dar más de 11 mil millones de dólares al año a, par, para luchar contra el cambio climático. Todos tenemos que luchar por estos objetivos climáticos. La clave... Para esto va a ser nuestro plan, que va a ayudar a más de 500 millones de personas para adaptarse al impacto del cambio climático, para forjar resiliencia. Esta es una necesidad enorme. Así que este sea el momento para que encontremos en nosotros mismos, para, para tratar de revertir esta devastación, para tener una energía con energías limpias para preservar nuestro planeta. En salud global, hemos entregado más de 620 millones de vacunas de COVID-19 para decenas de países y vienen más, dependiendo de la necesidad del país, todas gratis, sin condiciones. Y estamos trabajando estrechamente con varios países para ayudar a dirigir este cambio, para establecer nuevos cambios, para luchar, tener prevención contra posibles pandemias. Al mismo tiempo, seguimos avanzando en, contra los desafíos globales de salud. En unas horas voy a tener una reunión para luchar, para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. La parte clave es que el Congreso He comprometido dar más de 6 mil millones de dólares para ese fondo. Así que espero trabajar para lograr esos compromisos en esta conferencia para resolver, para llevar uno de estos fondos de recaudación más grandes. También nos estamos enfrentando a la crisis alimentaria, porque 193 millones de personas están experimentando inseguridad aguda alimentaria. 40 millones más en este año. Hoy está anunciando 2,900 millones de dólares más para que Estados Unidos respalde por sistemas humanitarios en solo este año. Al mismo tiempo, Rusia está tratando de responsabilizar de esta crisis, la crisis alimentaria en las sanciones que hemos impuesto por la agresión a Ucrania. Así que déjeme ser perfectamente claro sobre este tema. Nuestras sanciones explícitamente permiten explícitamente permiten que Rusia pueda exportar alimentos y fertilizantes. No hay límites. Esta es la guerra de Rusia y es lo que está causando la inseguridad alimentaria y solo Rusia puede arreglar eso. Estoy agradecido por el trabajo que la ONU está haciendo y le agradezco su liderazgo, señor secretario general, estableciendo mecanismos para exportar granos por el Mar Negro de Ucrania y Rusia. Y necesitamos que esto se mantenga. Creemos firmemente en la necesidad de alimentar al mundo. Por eso es que Estados Unidos es, es el principal... F financista del Programa Mundial de Alimentos y también los esfuerzos de la UNICEF para alimentar a los niños. Hemos tomado estos desafíos muy grandes y llamamos a la acción em para mostrar, para tratar de eliminar la seguridad alimentaria en el mundo. Más de 100 naciones han apoyado esto. En junio, el G7 anunció más de 4 mil millones de dólares para incrementar la seguridad alimentaria en el mundo. La AID ayuda en esto. Estados Unidos está buscando formas innovadoras para enfrentarse, para llevar semillas a los agricultores que la necesitan, distribuyendo fertilizantes e incrementando la eficiencia de estos fertilizantes para que haya mayor producción. Y estamos pidiéndole a todos los países que eviten prohibir eh, la exportación de alimentos para que no más personas salgan eh, dañadas. Porque no importa el país que sea, si los padres no pueden alimentar a sus hijos, nada, nada más importa. Si los padres no pueden alimentar a sus hijos, nada más importa. Cuando vemos el futuro, estamos trabajando con nuestros socios para crear leyes para los nuevos desafíos que enfrentamos en este siglo XXI. Hemos lanzado el Consejo de Comercio con la Unión Europea para promover tecnologías clave para desarrollar de manera que beneficie a todos con nuestros socios a través de la ONU. Estamos respaldando y fortaleciendo las normas la, para Estados eh, responsabilidad responsable. Estamos trabajando con los que los que quieren fortalecer la paz y seguridad, somos socios en las Américas, en África, en Europa y en el Medio Oriente, en, el, en la cuenca del Pacífico para mejorar los ecosistemas en todas las naciones. Todas tienen la oportunidad para crear sustentabilidad. Por eso es que Estados Unidos es un campeón, un defensor de que haya disminuyan los impuestos para estos efectos, para que las corporaciones paguen lo justo en todo lado. También ha sido la idea del de marco de trabajo Indo-Pacífico que Estados Unidos lanzó. En estas economías estamos trabajando con nuestros socios en ASEAN, en las Islas Pacíficas, para crear una, una zona abierta, próspera, resiliente con los socios en el planeta. Estamos trabajando para crear mejorar las cadenas de suministro y proteger a todos para contra la cohesión y el dominio y asegurarnos de que ningún país pueda utilizar la energía como un arma y como lo ha mostrado Rusia también estamos pidiendo que los organismos como que se negocie perdón de deuda para los países de bajos ingresos como eh, organizaciones, como el Club de París para, para luchar contra las crisis políticas. Generar, en vez de generar proyectos de infraestructura que genere deuda, que esas necesidades de infraestructura, se haga con inversiones transparentes, que se hagan, se protejan los derechos del ambiente y de los trabajadores, que, que se dé a las comunidades que sirvan. Por eso es que Estados Unidos, junto con los socios del G7, lanzamos una asociación para infraestructura e inversión. Intentamos movilizar 600 mil millones de dólares en inversiones a través de esta asociación para el año 2027, decenas de proyectos ya están funcionando en, a nivel de escala industrial en Senegal, proyectos solares en Angola, primeros de su tipo, plantas nucleares en, en Rumania. estos son inversiones que van a tener eh, van a tener beneficios no solo para el país, sino para todos. Estados Unidos trabaja con todos para resolver problemas globales como el cambio climático. La diplomacia climática no es un favor que Estados Unidos o cualquier otra nación. La, salir de esto eh, daña a todo el mundo. Déjenme ser directos sobre el tema de Estados Unidos y China. Cuando tratamos estos temas geopolíticos, Estados Unidos se conduce como un líder responsable. No buscamos conflicto, no buscamos una guerra fría. No pedimos a ninguna nación que escoja entre Estados Unidos o cualquier otro socio. Pero Estados Unidos eh, promoviendo un mundo próspero y abierto y lo que tenemos que ofrecer a la comunidad de naciones. Las inversiones no para generar dependencia, sino para alivi aliviar cargas, para que los países se vuelvan autosuficientes, asociaciones, no para crear obligaciones políticas, sino porque sabemos que nuestro propio éxito, cada uno de nuestro éxito, va a incrementar el éxito de otras naciones. Cuando los individuos tienen la oportunidad de vivir en dignidad y desarrollar sus talentos, todos se benefician. Es muy importante vivir con las metas de esta institución, paz y seguridad para todos en todo lado. Estados Unidos no va a bajar en su compromiso para lidiar con las amenazas terroristas. Vamos a liderar en diplomacia para luchar por resoluciones pacíficas de conflictos. Queremos estabilidad y paz en el estrecho de Taiwán. Seguimos comprometidos con la política de una China que, de una China que hemos respaldado por décadas. Respaldamos una Unión Africana que promueva la paz en Etiopía, que restablezca seguridad para todo el pueblo en Venezuela. Vemos las presiones que ha sacado a más de 6 millones de personas. Exhortamos a que haya diálogo y regresen a elecciones libres y justas. Seguimos a estar con nuestro vecino Haití mientras enfrenta la violencia de las pandillas y una enorme crisis humana. Y pedimos al mundo que haga lo mismo, que hay más que hacer. Seguimos respaldando la mediación de la tregua de la ONU en Yemen, que, que ha generado meses de paz a personas que han sufrido por años de guerra. Y seguimos promoviendo que haya una negociación duradera entre el Estado judío de Israel y el gobierno autónomo palestino. Estamos comprometidos con la negociación que se basa en dos estados y que para nosotros sigue siendo la mejor posibilidad para una paz duradera para el futuro de los palestinos. Ambas partes deben respetar los derechos de ambos pueblos a tener la misma dosis de libertad y de dignidad. También, cada nación se tiene que comprometer a los regímenes de no proliferación nuclear por diplomacia. No importa lo que ocurra en el mundo, Estados Unidos está listo para seguir con las medidas. Una guerra nuclear no puede ser ganada, nunca, Nunca debe librarse una guerra de ese tipo. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad reafirmaron ese compromiso en enero, pero hoy estamos viendo eh, tendencias preocupantes. Rusia, Rusia le restó importancia a esos principios y hoy, como lo dije, están haciendo eh, decisiones irresponsables al hacer declaraciones sobre este tipo. Pese a nuestros esfuerzos para mantener una diplomacia sostenida, el Corea del Norte sigue violando sanciones, mientras Estados Unidos sigue preparado para un regreso mutuo al plan de acción integral. Estados Unidos tiene claro que no vamos a permitir que Irán adquiera un arma nuclear. Sigo creyendo que la diplomacia es la mejor manera de lograr este resultado. Un régimen de no proliferación ha tenido éxitos, ha tenido uno de los éxitos. No podemos dejar que el mundo afloje en esto. No podemos eh, hacernos de la vista gorda sobre los derechos humanos. Tal vez, tal vez, uno de los logros más importantes está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que es algo sobre lo cual nuestros fundadores se comprometieron. Dejaron claro en 1948 que los derechos humanos son la base para todo lo que tratamos de lograr. Y sin embargo, hoy, en 2022, las libertades fundamentales corren riesgo en varias partes del planeta, desde las violaciones por las informes de, los informes del alto comisionado de los derechos humanos a los abusos por contra los activistas de, de democracia por parte del de régimen militar en, en Myanmar y también lo que ocurre eh, por el talibán en Afganistán. Y hoy estamos apoyando con los valientes ciudadanos de Irán que ahora mismo se están manifestando para garantizar sus derechos básicos. Y esto es lo que yo sé. El futuro va a ser ganado por aquellos países que liberan el pleno potencial de sus ciudadanos, donde las mujeres y las niñas pueden ejercer los mismos derechos, incluyendo los derechos reproductivos y eso generará economías más fuertes y sociedades más resilientes donde las minorías étnicas y religiosas puedan vivir sin ser acosadas donde la comunidad LGBTQ+, pueda vivir libremente sin ser objeto de violencia donde los ciudadanos puedan cuestionar a sus líderes sin temor a represales Estados Unidos siempre va a poner de prioridad a los derechos humanos y los valores enraizados en la Carta de la ONU, en el país y en todo el mundo. Déjenme terminar con esto. Esta institución, guiada por la Carta de la ONU y la Declaración de Derechos Universales, tiene, es un acto de esperanza. Déjenme decir esto. Este es un acto de esperanza. Piensen. Piensen en, en la visión de los primeros delegados, cuando tomaron una tarea que parecía imposible, cuando el mundo todavía se estaba pensando, eh, miren lo, lo dividido que podía estar el mundo después de millones de muertos en la guerra, después cuando se, se recién se conocían los, los detalles del holocausto, cuando se veía lo peor de la humanidad, en, en vez de eso, buscaron lo mejor y lucharon por forjar algo mejor. Paz duradera, la conversación entre las naciones, los mismos derechos para todos los miembros de la familia, la cooperación para mejorar a la humanidad. Queridos líderes, los desafíos que enfrentamos hoy son grandes, pero nuestra capacidad es mayor. Nuestro compromiso debe ser incluso mayor. Así que, Pongámonos, unámonos, declaremos que las naciones del mundo están todavía unidas, que apoyamos los valores de la Carta de la Una, que todavía creemos que trabajando juntos podemos buscar un mundo más libre y más justo para nuestros hijos. No somos testigos pasivos de esto, somos los autores de la historia. Podemos hacer esto. Tenemos que hacerlo para nosotros mismos, para nuestro futuro, para la humanidad. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos.